Nos gustaría, para arrancar, a mí y a toda la gente que nos está viendo en directo desde Facebook, que nos dijeses eh, ¿qué, qué es la comunicación no verbal, cómo podríamos describir eso de comunicación no verbal. La comunicación no verbal, o el comportamiento no verbal, para ser un poco más exactos en el, en el término, engloba muchos canales expresivos. Desde la expresión facial, evidentemente, es el primer canal que hay que, que, hay que observar, pero también tenemos otros canales como los gestos, las posturas, la proxémica, la proxémica es las distancias que guardamos con los demás, cómo nos movemos en el medio. Eh, por ejemplo, en oratoria se, eh, se estudia eh, la persona que está hablando, cómo se mueve en el escenario, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, estudiamos también el canal áptico, el canal áptico se refiere al tacto es un canal que a mí especialmente me resulta especialmente interesante. Porque ¿De es... ¿Tocar, te refieres? Sí, ¿O? tocar a los demás. Eh, porque ah, hay... Es o... que hay gente que está continuamente, ¿no? Bueno, ¿tocándote es eso. sí, Ahí... pero eh, el canal áptico está poco estudiado. No hay muchos estudios, pero eh, de un tiempo a esta parte se están haciendo muchos estudios en el ámbito eh, sanitario. Uh -huh. Y se está demostrando que cuando, por ejemplo, un enfermero, una enfermera toca al paciente, este Ajá. pues puede tener una mayor, eh, si es el médico pues una mayor adherencia al tratamiento eh, si es el enfermero o la enfermera, pues eh, se siente mejor el paciente, con lo cual en uh -huh. contextos eh, digamos, amables, que no son contextos hostiles o de agresividad, el canal áptico eh, es potenciador del recuerdo, es potenciador de, eh, del bienestar, uh -huh. porque genera determinados cambios. Un abrazo, por ejemplo, uh -huh. eh, pues genera incluso cambios eh, a nivel hormonal, con lo cual eh, es un canal que está poco estudiado, pero es un canal súper importante. Es el canal a través del que transmitimos el afecto. Sobre todo. Ah. Y bueno, pues tenemos Muy también otros, otros canales, eh, la voz. La voz es un canal no verbal. Ah. No las palabras, sino la voz. Claro, la entonación te refieres claro, o claro. los silencios, a lo mejor incluso. Efectivamente, no? porque lo mismo, dicho de otra forma, con otra voz, significa algo totalmente diferente. Por ejemplo, eh, tenemos muchos malentendidos en WhatsApp. ¿sí? Mm. ¿Quién no ha tenido un malentendido en WhatsApp? ¿Y no por qué verdad. pasa esto? Sí. Porque el canal verbal, eh, Tú la misma frase, yo te la puedo enviar a ti con una entonación, con una voz en mi cabeza, pero tú luego la decodificas, la lees con otra voz totalmente diferente en función del feeling que tengas conmigo, de tu estado de ánimo, de tu personalidad, de la situación, etc. Entonces está demostrado que primero decodificamos uh -huh. eh, la emoción que contiene la voz, la prosodia emocional, uh -huh. y después decodificamos el significado semántico del mensaje. Pues es verdad, mira, porque me recuerdas una situación hace tiempo en donde pues iba a quedar con una persona y me planteó un plan concreto y yo le respondí por WhatsApp, ok, no ok, uh -huh. y se me pilló un mosqueo tremendo por, porque decía que era como muy distante o uh -huh. algo así, y digo Eso. no, no, no, si sí, voy de buen rollo, ¿no? Entonces uh -huh. es verdad que simplemente por un un texto se pierde muchísima información. ¿no? Totalmente, yo en WhatsApp siempre recomiendo usar emoticonos, no es lo mismo, Ajá. no es lo mismo que si hablamos por teléfono, y por supuesto no es lo mismo que si hablamos en persona, pero oye, algo hace, no por lo claro. menos, eh, aunque sea para decir ok, sí. eh, siempre una sonrisita. Claro, porque como acompaña la emoción que va con ese mensaje. Exacto. ¿no? Eso me lo recomendaron también hace tiempo, porque decían que era muy seco hablando por WhatsApp, y ahora creo que hasta <risa> me paso porque pongo emoticonos por todas. Partes. <risa> Corazoncito es verdad. Eh, Sonia, ¿y hasta qué punto es cierto esto? Porque, claro, eh, el poder eh, eh, afectar al paciente en función del tacto, de la cercanía... ¿Hasta qué punto esto se está estudiando a nivel científico o, o son simplemente suposiciones? No, no, no, hay estudios científicos. Eh, yo es el canal sobre el que me estoy especializando. Entonces, aunque yo no me estoy especializando en el ámbito sanitario, sino en el ámbito eh, de ventas, es Ajá. decir, cómo influye la comunicación no verbal y en concreto el tacto a la hora de vender, eh, sí que he leído bastantes artículos científicos eh, uh -huh. bueno, publicados en revistas científicas de impacto eh, sobre el canal del tacto, sobre la potencia que tiene un pequeño toque en el paciente. Uh -huh. Entonces sí, sí, hay estudios científicos ya con, con fundamento y cada vez más además, porque se está viendo que, bueno, es un canal que está poco estudiado, pero es un canal uh -huh. realmente muy muy importante. El, y eh, hablabas ahora de ventas. ¿El lenguaje no verbal puede hacer que vendamos más o que vendamos menos? ¿O que nos contraten más o nos contraten menos? Te diría que es fundamental. Es fundamental. Eh, el que piense que el lenguaje no verbal no influye en la venta, eh, creo que a la hora de vender tendrá un problema. ¿Por qué? Porque... Eh, necesitamos generar confianza, uh -huh. cuando una persona, cuando tú conoces a una persona eh, nueva, es decir, que no la, no la has visto nunca eh, y es la primera vez que la ves, uh -huh. lo primero que haces es evaluar cómo de competente y cómo de cálida es esa persona, sí. esas dos dimensiones eh, son las primeras que evalúas, esto no lo digo yo, esto es de la investigadora Amy Kudi, eh, que ha hecho distintas investigaciones en comportamiento no verbal y uh -huh. una de ellas ha sido, eh, bueno, pues definir el modelo eh, SCM, eh, Stereotype Content Model, en el que eh, básicamente lo que viene a decir es que nos movemos por esas dos dimensiones, cuando eh, tenemos una serie de estereotipos, cuando yo conozco a una persona, lo primero que hago es, ¿es una persona en la que puedo confiar? ¿Sí o no? ¿Es una persona cálida? ¿Sí o no? Es decir, competente y calidez. Uh -huh. La competencia y la calidez... Las transmitimos sobre todo, y sobre todo en la primera impresión, a través del comportamiento no verbal. Claro. Si yo no te miro a los ojos, por ejemplo, el canal de la oculesia también lo estudiamos, eso uh -huh. es el canal de la oculesia, es decir, el contacto visual, o hacia dónde miro, si miro hacia abajo, si miro hacia arriba, si desvío la mirada cada vez que te respondo, etc. Uh -huh. eh, si, eh, ¿Cómo te doy la mano? eso es un gesto, ¿cómo te doy la mano?, eh, ¿de qué forma?, hay distintos tipos de dar la mano, ¿no? pues eso también te está dando información, si tú la sabes captar, uh -huh. eh, la puedes tener de forma consciente, y si no la tienes de forma consciente, aún así, la forma en que yo te dé la mano, a ti te quedará, hará que te quede la sensación de... Uy, esta, esta, es de, esta es de armas tomar, por ejemplo, esta Ajá. mujer va a ser de armas tomar, esta me va a costar, por ejemplo, llegar a un acuerdo con ella, o al revés, o uy, esta parece que no tiene mucho interés, pero te quedan son sensaciones que te quedan, si tú no tienes esos, eh, digamos, esos conocimientos a un nivel consciente, simplemente te, te queda la sensación, Ajá. En todos los cursos que yo hago es traer al consciente cosas que muchas veces ya tenemos en, en, claro. nuestro, en nuestra parte inconsciente. Vale, vamos a verlo con algún ejemplo concreto. Por ejemplo, un vendedor de una tienda de electrodomésticos, por uh -huh. ejemplo, eh, si tuviéramos que centrarnos solo en el lenguaje no verbal de ese vendedor, eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, los errores más frecuentes que podría cometer un vendedor de una tienda en donde vendan productos? Uh -huh. Y que tú le dijeras, mira, he observado muchísimos vendedores que hacéis estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y estas cosas son mejorables y a nivel no verbal deberíais hacer esto otro. Uh -huh. ¿Cuáles son los principales errores? Lo primero es el contacto visual. El contacto visual es un gesto regulador. ¿Qué significa? Hay distintos tipos de gestos. Y eh, los gestos reguladores son aquellos que regulan el turno de palabra. Uh -huh. Es decir, cuando yo te miro a los ojos, te estoy, entre comillas, dando permiso para que hables conmigo. Uh -huh. De hecho, eh, cuando os enseño a gestionar boicoteadores en, en, uh -huh. en oratoria, les, una de las técnicas es no mirar eh, a esa persona que te está boicoteando. ¿Por qué? Y siempre digo la misma frase, si no te miro, no existes con lo cual muchas veces los vendedores sí que es cierto que están en lo suyo en su ordenador que hoy en día se ha convertido en el centro de todas las tiendas el ordenador y no el ordenador es una herramienta igual que tenemos eh, pues en las tiendas de muebles tienen los metros y, y están los bolis y los lápices el ordenador es solo una herramienta pero hoy en día se ha convertido en todo el centro de la de la tienda no entonces un gran error que se comete muchas veces es no mirar, no hacer un buen contacto visual con el cliente. Uh -huh. Otro error muy grave es no sonreír. Uh -huh. La sonrisa es la expresión facial de uh -huh. la emoción de la alegría. Uh -huh. Y la alegría tiene como función adaptativa la afiliación, la unión entre uh -huh. las personas. Cuando yo te sonrío, independientemente de cómo te hayas saludado, si no nos hemos dado la mano porque a lo mejor pues hemos tenido una pequeña torpeza porque tú te has quedado esperando a ver yo qué hacía, si te daba dos besos, si te daba la mano, yo he hecho lo mismo, aún así, si nos sonreímos, nos estamos, eh, digamos, comunicando esa voluntad de unión. Uh -huh. Entonces, es una forma maravillosa de empezar una, una relación comercial, una relación de cualquier tipo y en concreto una relación comercial. Uh -huh. ¿Mm? Y luego, eh, la gestión correcta del, del canal áptico, es decir, del tacto. Uh -huh. eh, Está demostrado, te he comentado que hay pocos estudios, pero hay algunos, eh, yo he presentado uno hace muy, muy poquito eh, en el programa de doctorado que estoy haciendo, eh, sobre el tacto en la venta. El tacto favorece, un pequeño toque favorece eh, la sensación que tiene el cliente, tanto de la, de la calidez como de la competencia del vendedor. Sin embargo, mal gestionado o en situaciones mmm, que no son propicias a que haya un contacto háptico, uh -huh. pues puede eh, generar una situación que no es la, no es la deseable. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues ahí ya tienes tres errores que podemos cometer a la hora de vender. Muy bien. Antes has hablado de, del saludo, ¿no? Eh, en una tienda de electrodomésticos, como decíamos, pues a lo mejor no es frecuente que te, que te uh -huh. den la mano, pero eh, ¿cómo debería ser el saludo en otras situaciones como, por ejemplo, comerciales que sí que van a visitar a un responsable de compras a una empresa. Uh -huh. ¿Cómo deben de ser esos primeros minutos en cuanto al lenguaje no verbal, Sonia? ¿Cuál es tu estrategia? Dependiendo de tu estrategia, así puedes dar la mano. ¿Por qué siempre hay que dar la mano de la misma forma? ¿Qué estrategia tengo yo? Uh -huh. Hoy vengo a cerrar el trato contigo. Necesito que te sientas ahí un poquito eh, de subidón. Mano así, en supinación. ¿no? Es? ¿Cómo estás? Ajá. Uh -huh. Porque te hace sentir, a ti te estoy obligando a que me des la mano con la palma hacia abajo. Ah, sí, que te claro. hace sentir más dominante. Ah, en una situación en la que tú tienes que tomar una decisión, a mí mmm, me puede venir bien eh, favorecer el que tú pongas la mano dominante. Ah, ah, eh, por eso te digo, ¿cuál es tu estrategia? ¿No hay un apretón de manos bueno o malo? Sí que hay algunos malos. Sí que es cierto, por ejemplo, este de aquí. Al que... La mano de pez, la mano totalmente sí, sí, sí, floja... Sí, sí. Eh, que puede corresponderse a una persona o bien que no tiene confianza en sí misma, que tiene algún problema interno de, de falta de confianza o de seguridad, uh -huh. o bien que no tengo interés en ti o en lo que tú representas. Entonces, ahí está un poco eh, tu cometido de averiguar si el problema lo tengo yo o lo tengo contigo, o sea, uh -huh. si es interno mío o es contigo. ¿Mm? Claro. O también puede uh -huh. ser una persona que no tiene costumbre de dar la mano, porque el apretón de manos es un gesto cultural. Claro. Como es un gesto cultural, significa que... Por un lado, lo aprendemos, es decir, hay personas que a lo mejor son muy jóvenes y nunca han dado la mano, uh -huh. y más hoy en día que, que cada vez se da menos la mano, uh -huh. o bien que corresponde que es una persona de otra cultura en la que no hay costumbre de dar la mano. Uh -huh. En Siria, por ejemplo, mi padre es de Siria, vino aquí hace ya muchos años uh -huh. eh, a estudiar, uh -huh. y, pero sí conozco algo de la cultura siria, no hay costumbre de dar la mano. Uh -huh. Entonces tú le das la mano a alguien de Siria, ellos han visto películas, saben que se, se da la mano así pero lo más probable es que te den esa mano de pez, esa mano floja, porque no tienen costumbre. Por falta de costumbre, ¿no? Claro, porque es un gesto <coughs> cultural. Eso aquí en España creo que pasa sobre todo con, con más con las chicas o con las mujeres, porque como suelen dar dos besos, uh -huh. la mano a veces la deja un poquito más floja, ¿no? Uh -huh. Y, uh, ¿y qué, ¿qué le dirías a, a las personas que trabajan eso de cara al público...? que tienen que dar la mano en cuanto a técnicas para, uh -huh. para extender la mano, para gestionar esos primeros segundos de contacto? Lo primero es que si están en una situación en la que se les presupone una proactividad, por uh -huh. ejemplo, imagínate que yo me presento porque tú estás buscando comerciales, y yo estoy en esta entrevista de trabajo para ver si me coges como comercial. Uh -huh. A mí se me presupone una proactividad. Uh -huh. No es como otro tipo de puestos en el que se me presupone eh, digamos, una actitud un poco más sumisa de, a lo que tú me digas. ¿no? A un comercial se le presupone unas habilidades sociales y una proactividad, una iniciativa. Uh -huh. Lo primero en ese caso, en esa situación, sería que yo tomara la iniciativa a la hora de darte la mano. Uh -huh el apretón de manos para mí el ideal es el apretón de manos firme eh, uh -huh. el que se presenta en vertical yo te, te hago la misma fuerza que me estás haciendo tú uh -huh. no es ni quebrantahuesos es decir que nos dejamos aquí aprieta, ¿no? sí, sí, esos, sí. También los hay. esos también los hay pero además fíjate no es lo mismo que tú le des la mano a otro hombre que que me des la mano a mí o le des la mano a un niño la fuerza a los hombres la tenéis que calibrar porque no es lo mismo ¿eh? entonces a las mujeres nos hacéis daño más pronto que, que a un claro. hombre entonces lo que para otro hombre a lo mejor sería un apretón de manos firme, si me la das a mí así, a lo mejor para mí es un quebrantahuesos, entonces hay que tener un poquito cuidado con, con, con eso. eso. Es que es verdad porque hasta te pone de mal humor saber que vas a encontrarte con una persona que la has identificado como quebrantahuesos, uh -huh. ya dices, qué mal que va a venir esta persona, ¿no? uh -huh. entonces si esa persona realmente te viene a vender algo, ya el primer paso simplemente porque sabes que te va a estrujar la mano, que los hay, ya uh -huh. es, es tener una imagen negativa, ¿no? uh -huh. es como cuando categorizas a una persona de indeseable y ves que te llama el móvil solo con, con ver la el, el nombre de la persona y dices y ahora voy a tener que atender esta llamada no entonces eh, cómo puede ser saber una persona que es quebrantahuesos y que está metiendo la pata. Uh -huh. eh, muchas veces se corresponde con personas eh, o bien que tienen un exceso de confianza, porque es un eh, o bien es un exceso de dominancia. Uh -huh. O sea, eh, puede ser cualquiera de las dos cosas. Simplemente lo que te decía, simplemente, bueno, pues eh, no has calculado bien. Pero lo cierto es que muchas veces suele corresponderse con personas eh, bueno, que están un puntito más allá de la dominancia, con ciertos rasgos un poquito ya más, más agresivos. ¿eh? Sí. Entonces, eh, lo primero que tienes que observar es la, la actitud de la otra persona, evidentemente. Sí. Y, y ver si esa sonrisa se está manteniendo o si realmente estoy cambiando la cara eh, porque estoy reaccionando de una forma que no es la deseable. Y por otro lado, muchas veces ocurre que después de ese quebrantahuesos, la otra persona toma una actitud mucho más distante. Claro. Es decir, veremos que lo primero, a nivel físico, guarda más distancias con nosotros, porque realmente está en una situación que le resulta incómoda. Uh -huh. Y lo segundo uh -huh. es que, bueno, pues hará menos bromas a lo mejor que, que en otras ocasiones o que con otras personas que nosotros hemos visto en otras situaciones, etc. Uh -huh. Entonces, esas cosas hay que observarlas. Es decir, al final aquí se trata de tener empatía. Claro, es como una falta de empatía realmente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. <ríe> Vi hace poquito unos vídeos de YouTube de, de Donald Trump en donde habla de cómo da la mano y resulta súper gracioso. No sé si será cierto o no, porque hay veces que dice, será montaje, porque no puede ser cierto, pero se ve que aguanta la mano ahí como 40 segundos sí, sí, sí. Y, y eso puede hacer sentir muy incómodo a, a la otra persona. ¿No eso es falta de empatía, puede ser? O, pues. eh, absolutamente, o sea, con la iglesia hemos topado aquí, porque Donald Trump es el máximo exponente de, de todo, de todo lo negativo de, de comportamiento no verbal, él está ahí, ¿no? Entonces yo lo pongo muchas veces en los cursos porque realmente da mucho juego, eh, es un personaje, bueno, pues que no es agradable de, de analizar, pero lo cierto es que da mucho juego. Entonces, eh, hace un tipo de apretón de manos, eh, que una vez hice un análisis, eh, eh, que lo titulé saludos tóxicos de Atraición o algo así, uh -huh. porque, fíjate, si te he dicho antes que este tipo de saludo, con la mano así, eh, sí. con la palma hacia arriba, pues es muy positivo, es amistoso, te hace sentir a ti mejor, él siempre, veréis que da la mano así... Pero luego, dame así la mano. Ay, es verdad. Y luego lo... hace raca. Sí, sí, sí, te hace el tirón. Te hace un espejo. encogido te hace sí, un encogido, sí, sí. el encogido cuando, y además lo hace muy brusco, yo cuando sí. enseño ese tipo de apretón de manos, siempre digo, oye, esto ni te das cuenta, porque estos, este tipo de apretón de manos es muy sutil, o sea, y, es y nada, la envuelve luego con la otra, a veces sí, pero, pero eh, en cualquier caso, lo que siempre hace es esto, sí, ¡hac! el, el golpe. o sea y te pega así un tirón tremendo, que a veces la gente pierde el equilibrio y todo, o sea, es una burrada, entonces, fíjate que ahí está haciendo un poquito a traición, porque este es un saludo amistoso, claro. y este es un saludo muy dominante, y la forma que lo hace además mucho más dominante aún, uh -huh. el encogido marca la dominancia porque quiebra las distancias, eh, antes te, cuando me has preguntado qué se estudia en comportamiento claro. no verbal, te he hablado de la proxémica, la proxémica tiene que ver con las distancias que guardamos con la gente, uh -huh. en el momento en que yo te hago el encogido y cambio la distancia de una distancia social que solemos tener las personas cuando no nos conocemos al darnos la mano, es decir, mi brazo más tu brazo Claro. Eso es una distancia social. La cambio a personal, que ya sería eh, pues más o menos este trozo de aquí, y a veces a íntima, porque me lo traigo hasta aquí, es decir, ya lo máximo, el significado sería domino tanto que me permito quebrar esas distancias. Claro, claro. Yo, mando sobre las distancias, por eso te sí, digo, es que muy, le, muy dominante. le pone incómodo al otro voluntariamente, ¿no? Que es como cuando alguien te habla así muy cerca, que te, te encuentras incómodo, claro. es como, yo aquí domino sobre ti, ¿no? La mala gestión de <ríe> las distancias hace que la otra persona se sienta incómoda, ¿eh? uh -huh. porque todos guardamos, bueno, eh, Edward Hall, que es el máximo exponente, es el, el autor que acuñó el, el término proxémica, definió cuatro tipos de distancias, bueno, uh -huh. más o menos, sí, tenemos esas eh, distancias, que sería, como te he dicho, la íntima, que va más o menos de, de este trozo de brazo, pues una cosa así, la, la, la burbuja que llamamos, no okay. luego está la personal que es más o menos mi brazo extendido, luego está la social que es mi brazo más tu brazo, es la distancia a la que no nos podemos pegar. Realmente el significado claro. es ese, que es sí, sí, sí. la distancia que yo mantengo con gente con la que no tengo ningún tipo de, de confianza, ¿no? Uh -huh. Y por último está la pública, que es ya la distancia que guardo con gente, pues a lo mejor si estoy dando un curso o estoy por la calle o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. este hombre cuando quiebra todas esas distancias y se lo trae incluso hasta aquí, sí. eh, pues lo que está haciendo eh, es marcar esa dominancia eh, de un modo bastante agresivo. Uh -huh. Y me hablabas de la duración, la duración también es importante con Macron, la primera vez que se saludaron, estuvo, o sea, en la primera visita que hizo Donald Trump a Macron, 29 segundos, Ahí. 29 segundos, porque además, ¿sabes wow. qué hizo? Estaba Macron con su mujer, ¿no?, <ríe> y le da la mano a Macron, y la mujer estaba aquí al lado, y hay un momento en que va a dos manos, o sea, a Macron dándole la mano, y a la mujer a la vez dándole también la mano, y a los dos les hace un encogido, a los dos, o sea, fue horroroso, fue una situación... Bueno, que yo la pongo en los cursos para que la gente vea lo que no hay que hacer nunca. Claro, porque estás dejando a la otra persona en una situación muy, muy incómoda, ¿no? Has hablado de, de Trump, Sonia, pero yo supongo que en tu trabajo has analizado a alguna otra gente conocida, ¿no? En cuanto a los gestos, los movimientos, los significados de, uh -huh. de lo que pueden trasladar, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la, la persona así que más te ha gustado estudiar? ¿La que más has disfrutado con sus movimientos, con sus gestos, con su lenguaje no verbal? El... Digamos, la persona más perfecta a nivel no verbal o que está rozando la perfección es Obama. Ajá. Eso hace también que, que a Donald Trump lo veamos muchísimo peor de lo que bueno, el contraste, es, porque ¿no? las comparaciones son odiosas. <risa> claro. Y Obama es maravilloso, es maravilloso. Alguna vez tiene algún pequeño fallito y tal, pero es una persona que de forma natural lo que otros nos pasamos la vida aprendiendo, uh -huh. él de forma natural eh, le sale. Entonces, gestiona muy bien el contacto áptico, lo hace maravillosamente bien, marca súper uh -huh. bien y de forma muy elegante la dominancia a través del tacto, eh, y bueno, pues eh, lo podemos ver en distintas situaciones. Uh -huh. eh, es una persona que tiene mucha expresividad facial y siempre, casi siempre, con expresiones faciales positivas, es decir, transmite emociones positivas, uh -huh. Y es, eh, y es eh, digamos, una persona atractiva en el sentido de que todos queremos estar con gente que sonríe, con gente que nos transmite emociones positivas. Claro. Lidera desde el amor ¿m? o lideraba desde el amor. Eh, Donald Trump es desde el miedo. Eh, es totalmente opuesto. Los dos son líderes, pero uno es líder positivo, alfa positivo y el otro es alfa negativo. ¿no? Claro, claro, son dos maneras opuestas, totalmente opuestas. ¿no? Que los dos lideran, pero uh -huh. de forma totalmente diferente. Uh -huh. Sonia, y si hablamos de líderes españoles, porque a mí hay una cosa yo creo que eh, cuando, cuando íbamos a plantear esta entrevista, eh, que me daba mucha curiosidad, eh, que fue hace unos años cuando Zapatero era presidente... En un periódico le dibujaban con el cuerpo de Bambi al principio, en los primeros años, porque decían que era muy flojo. Y luego ves vídeos de Zapatero y tiene un cambio en lenguaje no verbal muy importante, que es que empieza a hablar en los vídeos así, eh, en plan así, hacia allá, con la mano en vertical y con la mano en vertical hacia acá. Y luego hacia acá y luego hacia acá. Y luego veo a, a, veía a Rajoy y digo que es exactamente el mismo gesto que empezó a hacer Zapatero, ¿no? Cuando da un discurso, un meeting, es así... Uh -huh. cambia la mirada y así, ¿no? y era como un reflejo perfecto, ¿qué es eso de, de la mano vertical y mirada hacia un lado, mirada hacia el otro? Pues eso es alguien que no le sale de forma natural y que tiene un asesor al lado que le dice, chico, tienes que gesticular, porque sí que es cierto que se asocian los gestos ilustradores, que son los gestos que hacemos, mira, ahora lo estoy haciendo un poquito más exagerado para que lo vea la gente, vale. son los gestos que hacemos cada vez que empezamos a hablar, eh, que no tienen un significado concreto, sino que eh, tienen sentido cuando yo estoy hablando para ilustrar, Ajá. para puntualizar, para poner más énfasis a lo que yo estoy diciendo, ¿eh? entonces uh -huh. solo aparecen cuando hablamos, se asocia eh, una abundancia de gestos ilustradores con un buen orador, uh -huh. Los las personas que más llegan a la gente son las personas eh, que gesticulan más. ¿Por qué? Pues porque a los demás les es más fácil entender a alguien eh, cuando lo ven gesticular que si claro. yo estoy haciendo, por ejemplo, esta entrevista con las manos en los bolsillos. Uh -huh. Es mucho más difícil hacerme entender así, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo no tiene la misma abundancia de gestos ilustradores eh, y esto depende de la personalidad en concreto. Uh -huh. Entonces, eh, te puedo hablar de Rajoy, que es al que he estudiado más, eh, es una persona que por su personalidad, pues no es una persona que le dé por gesticular mucho, al revés, tiene eh, muy pocos gestos y además eh, suelen ser contraídos. ¿Qué pasa? Pues que tiene un, algún asesor por ahí que le habrá dicho, oye, tienes que gesticular, pues si no, la gente no conecta contigo. Uh -huh. Y entonces, <risa> no hay que ser muy experto, solamente observar un poquito para darte cuenta que va totalmente desincronizado. La voz con los gestos te refieres, Totalmente. ¿no? Es como me sale, no me sale natural... Y lo trato de hacer y... Eso es como, como dos personas diferentes, una es la que habla y la otra es la que hace los gestos. Ajá. Los gestos, eh, y esto se estudia cuando se hace un análisis de comportamiento no verbal, se estudia eh, si están sincronizados o no, porque si están sincronizados es porque están saliendo de forma natural, es decir, el gesto está saliendo un poquito antes antes, o como muy tarde a la vez que la palabra, uh -huh. y cuando no están sincronizados, salen un poquito después que la palabra, y eso es porque se están haciendo adrede, uh -huh. porque es la parte consciente la que está ordenando, la parte racional del cerebro, la que claro. ordena el movimiento, pero a mí me cuesta menos hablar, decir la palabra, que hacer el movimiento con las manos, uh -huh. entonces... Si es la parte inconsciente, el sistema límbico el que ordena ese gesto, el gesto saldrá un poquito antes o a la vez que la palabra. Pero si es la parte racional del cerebro la que da la orden de hacer el gesto, va a salir un poquito después que la palabra. Y claro. se nota, chirría, queda raro. Sí, a veces hasta parece que mienten, ¿no? Cuando tienen unos gestos que van por un lado y una, una voz que va por otro, Dices aquí, ¿me estás diciendo la verdad o me estás engañando? ¿no? Yo creo que lo que más penaliza en cualquier situación, ¿eh? puede ser eh, a la hora de hacer un discurso en el caso de los políticos, como puede ser en una entrevista de trabajo, en una venta, lo que sea. Eh, bajo mi punto de vista, lo que más penaliza a la hora de, de la percepción que tiene la otra persona con nosotros es eh, la falta de congruencia. Cuando uh -huh. somos incongruentes... Y tú no hace falta que hayas estudiado nada, simplemente percibes que esa persona no está siendo del todo congruente. Y puede ser porque hay una desincronización de los gestos, puede ser porque a lo mejor yo verbalmente te estoy diciendo algo muy contundente, una frase muy contundente porque es la que me han puesto en el guión de venta, uh -huh. pero luego te la hago con un movimiento, eh, no una elevación ver, de hombros, que dices claro. esto y a lo mejor ni te has dado cuenta que he hecho la elevación de hombros. No te has dado cuenta conscientemente, pero inconscientemente sí percibes y esta no sé yo, a mí me parece que esta no está muy convencida de lo que claro. dice. Eso nos lleva, Sonia, a, a un tema también muy interesante que es de los que a mí más me fascinan de la comunicación no verbal, que es la detección de mentiras, ¿no? Siempre me ha parecido algo increíble que, que se pueda llegar a, a saber cuando una persona miente o no miente en función de los gestos que pone, de a dónde mira o cómo gesticula... ¿Eso es realmente cierto? ¿Se puede intuir cierta mentira por la comunicación no verbal? ¿O son patrañas y no tienen mucha relación con la realidad? Realmente el truco está en estudiarlo todo. Todo es verbal y no verbal. Ese es uh -huh. el truco. La detección de mentiras es, el, como tú dices, el, el, bueno, el, el ámbito de la comunicación no verbal que más llama la atención, claro, ¿eh? claro, el que uh -huh. da así un poco más de juego pero es el más difícil también, ¿eh? uh -huh. entonces y además también porque un error a la hora de, de llamar a una persona mentirosa eh, es mucho más grave que un error a la hora de que yo diga, por ejemplo, en un análisis, que un político está nervioso y no lo está, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el grado de error no es lo mismo equivocarte al decir que alguien es un mentiroso que equivocarte claro. al decir que alguien está nervioso cuando claro. no es así. Eh, el truco en el análisis y la detección de la mentira es eh, combinarlo todo, verbal, y no verbal, y de hecho eh, cuando hago cursos de, de detección de mentiras enseño las dos partes, porque uh -huh. al final si tú lo pones todo en conjunto, ahí es donde puedes ver eh, qué cosas, eh, digamos, llaman más la atención, uh -huh. pero te digo, realmente es el ámbito más complicado, más complejo que hay, claro. porque implica uh -huh. muchísimos procesos además psicológicos eh, que hay que entender uh -huh. también y, y uh -huh. para poder entender que además hay distintos tipos de mentiras y no es lo mismo que yo deje de decirte algo, por ejemplo, una ocultación que, una, uh -huh. eh, que un falseamiento, no es lo mismo. Ah, vale, vale, claro. Claro, una cosa es una mentira directa y otra cosa es una. Una ocultación, es decir. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, yo veo a una amiga por la mañana y, y veo que lleva una falda que no me gusta nada. Uh -huh. Pero claro, yo no, no se lo digo, aunque pienso, qué falda más horrorosa. Uh -huh. Bueno, técnicamente eso es una mentira. Vale. Uh -huh. ¿Por qué? Porque he inhibido la verdad. En los la pueden ser diferentes entonces? ¿no? no, la ocultación es relativamente fácil de hacer, porque eh, salvo situaciones así muy drásticas, en la que estamos hablando de un crimen y tal, que mueve muchísimas emociones y tal, realmente las mentirjillas piadosas, mm. casi todas pasan por la ocultación, mm. es decir, simplemente, Dejo de decirte algo que pienso de ti, por ejemplo. ¿Y hay algunos gestos en, en los que los expertos os fijáis más porque tienen uh -huh. más relación con sí. las mentiras? Uh -huh. ¿Cuáles podrían ser esos gestos concretos? Pues lo primero, en lo primero que nos tenemos que fijar es en la expresión facial. Mira, te voy a poner el caso de muchos, además es que hay bastantes, un llamamiento cuando ha desaparecido una persona. El, el hijo, o cuando ha desaparecido la pareja o lo que sea, ¿no? y sale eh, pues el familiar a hacer el llamamiento por favor que vuelvan a traer a que traigan a mi hijo que aparezca que no sé qué sí. bueno pues ahí ya nos tenemos que fijar en la expresión facial y es uno de los indicadores que no nosotros sino la Guardia Civil y la Policía Nacional eh, yo he aprendido con ellos utilizan eh, para poder saber si una persona eh, realmente si tenemos no si está mintiendo o no, pero sí, oye, vamos a abrir esta línea de investigación, que yo veo que la actitud del padre, la expresión facial del padre, no es la que toca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ha desaparecido, por ejemplo, um, un hijo, por encima de todas las emociones tiene que pre prevalecer la tristeza, por encima uh -huh. de todas. ¿Qué ocurre? Que la expresión facial de la tristeza es muy difícil de fingir. Uh -huh. um, a no ser que seas actor o que te hayas entrenado, es muy complicado fingir una cara de, de tristeza, y entonces, eh, te encuentras, mira, de hecho, eh, hace dos o tres días, eh, estuve viendo el caso eh, de Estados Unidos, que ha conmocionado a todos Estados Unidos, un hombre que ha matado a su mujer, que estaba embarazada, y a sus dos hijas, y el hombre sale eh, haciendo el llamamiento, y tú lo ves con una cara totalmente relajada, ningún tipo de expresión facial que anunciara tristeza, bueno, pues eso, no digo que le condenen porque digan, mira, no ha puesto las cejas típicas de la tristeza, vamos a condenarlo, no, pero oye, este hombre es sospechoso, claro. esto no es normal, un hombre que no sabe dónde está su mujer y, y sus dos hijas, eh, que menos que que muestre algo de tristeza, o puedo sí. entender también incluso miedo, pero mmm, que no haya nada, que, uh -huh. que tenga un rostro totalmente relajado, ahí pasa algo, no es normal, a no ser que se haya tomado algún tranquilizante o alguna, algún relajante muscular, no es algo normal. Ajá. Entonces, bueno, pues lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en la expresión facial. Y luego hay otra cosa muy importante también, que son los gestos ilustradores. Antes te he explicado lo que eran los gestos ilustradores, es decir, gestos que yo hago cuando empiezo a hablar, ¿no? Ajá. Pues está comprobado que cuando yo estoy falseando, es decir, emitiendo una mentira, no, no ocultando la verdad sino eh, realmente diciendo algo que no es cierto los gestos ilustradores bajan drásticamente, hago muchísimos menos uh -huh. porque tengo un, un sobreesfuerzo cognitivo por un lado y también porque esos gestos yo sé que me pueden delatar, de forma consciente o inconsciente sé que me pueden claro. delatar, y entonces de repente yo que gesticulo mucho, para eso hay que comprobar eh, cuál es la línea base, es decir, habitualmente esa persona gesticula mucho o poco, claro. yo Ajá. que tú me has visto que gesticulo mucho, y de repente cuando tú me preguntas por cualquier cosa, yo cojo y te empiezo a hablar así, pues esa, esa parte de mi discurso, es un poquito más sospechosa. Vale, parece entonces un proceso un poco más complicado de lo que todos pensamos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en la detección de mentira hay gente que, que dice, no, no, porque como has mirado hacia arriba, hacia la izquierda, me estás mintiendo. Como has tapado un poquito la boca, ya es que me estás mintiendo. Y realmente entiendo que hace falta mucho más allá, ¿no? Has hablado de, de ver la línea base, porque es verdad que a lo mejor esa persona tiene la, la costumbre de taparse uh -huh. la boca, ¿no? Uh -huh. o sea, o en alguna ocasión he escuchado también lo de, no, te has cruzado los brazos y eso es que estás en contra de lo que estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor esa persona dice, no, es una costumbre mía, ¿no? eh, ¿Hasta qué punto determinados gestos podemos decir que sí, sí, este gesto siempre significa que estás en contra o que... O, o tiene un significado concreto. Pues ya te puedes imaginar, Fernando, que estamos hablando aquí de, de simplismos que se, eh, que se hacen porque la gente quiere cosas fáciles, ¿no? Pero lo cierto es que es algo complejo, es algo muy difícil. Entonces, mm. eh, el gesto de mentira, el gesto así con mayúsculas de mentira, no existe. Uh -huh. eh, y una misma mentira dicha por distintas personas puede generar distintos gestos, distintas expresiones, distintas cosas en cada uno de ellos, es Ajá. decir, no todos hacen las mismas cosas a la hora de mentir no Ajá. todo el mundo, hay algunas cosas que son un poco más estándar como estas dos que te he dicho sí. pero luego eh, pues, hay otras cosas que no son tan estándar y que va a depender eh, de cada persona de forma individualizada Ajá. entonces eh, el tema de los accesos oculares, esto pertenece a la PNL y realmente no es algo que esté científicamente comprobado, es decir, no hay un estudio científico que lo haya corroborado, al revés. Eh, se ha demostrado que, bueno, mmm, aunque en alguna ocasión sí que puede funcionar, pero sí. no es una prueba súper válida. Aquí el truco, te digo, que es analizarlo todo. Si yo analizo todos los canales, siempre habiendo estudiado primero la línea basal de comportamiento, es decir, cómo claro, se comporta cómo es. esa persona de claro. normal... Y ahora vamos a ver, en este trocito del interrogatorio, cómo se comporta. Cómo se comporta cuando yo le hago preguntas neutras que no le suponen ningún tipo de emoción y cómo se comporta cuando le pregunto justamente eh, qué hizo ayer entre las 7 y las 9 de la noche, por uh -huh. ejemplo. Eh, el periodo de latencia eh, uh -huh. también es muy interesante. El periodo de latencia es el tiempo que tú tardas desde que yo te acabo de preguntar hasta uh -huh. que tú empiezas a contestar. Hay personas que no dejamos ni acabar. Pues somos unos ansias, entonces mm. este tipo de personas, claro, que sí, sí. yo no te deje ni acabar, y que luego resulta que a una pregunta yo me tiro ahí unos segundos hasta que te empieza a contestar, tú pues solo tienes que marcar. Claro. ¿Quiere decir que estoy mintiendo? No, pero tú lo anotas. Y vamos y, y, y, y vamos a... sacando un patrón, ¿no? Exacto, y, llama... y vamos a ver qué te acabo de preguntar y voy uh -huh. a seguir preguntándote por eso que me ha resultado sospechoso, uh -huh. que me ha resultado raro. ¿Mm? Menomenal. Pero una sola cosa, nunca podemos decir que, es, que, que significa mentira. Porque entonces estamos cometiendo mm, un simplismo y claro. nos puede dar lugar a muchos falsos positivos. Sí. Es decir, personas que como se han cruzado de brazos porque la situación a lo mejor le resulta hostil, uh -huh. el hecho mismo de que tú les estés preguntando, tú lo tomas por mentiroso. Claro. Pues me gusta mucho que comentes esto porque uno de los primeros libros de psicología que, que leí ya hace un montón de tiempo fue uno de Alan Pease que se llama El lenguaje del cuerpo. Y fue cuando a mí me empezó a fascinar esto del lenguaje. Pero ese libro, cuando lo terminé, dije, ah, es muy interesante, pero me parece demasiado eh, uno más uno igual a dos, ¿no? En plan, cuando una persona fuma y echa el humo hacia arriba, es que está tratando de coquetear contigo. Y digo, a ver, lo pongo un poquito en duda, ¿no? Porque mm. cuando una persona cruza las piernas hacia un lado o hacia el otro, significa que tienes interés o que no tienes interés. Y yo decía, pues yo en ocasiones he estado hablando con gente que tenía las piernas hacia mí de un lado y de otro, mm. y no, no guardaba relación con mi experiencia. ¿no? Es así entonces, ¿no? Puede haber cosas en las que te fijes, pero ese determinismo matemático es tan exagerado, no parece tan real, ¿no? Lo cierto es que ahí se salta, y este autor en concreto lo hace bastante, lo hacen otros muchos también, lo primero es que no tiene bibliografía. ¿eh? Cuando un libro que pretende ser, digamos, un manual no uh -huh. tiene bibliografía, pues vamos a empezar por ahí. Entonces eh, eso ya resulta un poquito raro, pero lo segundo es que se salta una regla fundamental en el análisis del comportamiento no verbal, que es la regla del conjunto, uh -huh. en conjunto, claro, claro, todos claro. los canales expresivos, antes, eh, y te lo he dicho varias veces, tenemos que, el truco está en analizarlo todo, tenemos uh -huh. que verlo todo, cuando a ti... Eh, por ejemplo, el, el cruce de brazos es lo más típico, ¿no? eh, él seguramente pone, el cruce de brazos eh, es indicador de que esa persona está a la defensiva, o que está cerrada la comunicación y tal, oye, pues no siempre, porque también puedo tener frío, o puedo estar, claro. eh, en, el cruce de brazos sí que es cierto, que es una posición eh, de reposo, digamos, es una posición pasiva, Ajá. es decir, si yo estoy hablando, haré gestos, cada uno en su medida, yo muchos y algunos eh, pues hacen menos gestos, sí. pero hacemos gestos ilustrando, entonces el cruce de brazos nos molesta, a no ser que tenga frío, pues descruzo, el cruce de brazos es pasivo, es decir, es de escucha, uh -huh. cuando escuchas a una persona, eh, pero de ahí decir que, que un cruce de brazos es porque estás a la defensiva o cerrado a la comunicación, hay mucha diferencia, ¿qué tiene que pasar para que tú estés cerrado a la comunicación cuando haces un cruce de brazos? Pues que haya una tensión, pero... Si no hay tensión en ese cruce de brazos, eh, y normalmente se manifiesta aquí a nivel clavicular, eh, ese cruce de brazos pues puede ser simplemente de comodidad, eh, de, de haberte cansado de tener las manos hacia abajo, etc. Mira, hay unas fotos, yo no sé si te acuerdas, que se hicieron uh -huh. súper virales de Obama cuando visitó España, eh, siendo presidente de Estados Unidos, y se hizo tres fotos que luego publicó la Casa Blanca, una con Pablo Iglesias, otra con Pedro Sánchez y otra con Albert Rivera, no sé si te suena. Bueno, pues mmm, los pseudoexpertos de Twitter empezaron a, pusieron las tres fotos juntas y empezaron a decir que con el único con el que había estado con a gusto era con Pablo Iglesias, ¿por qué? Pues porque la situación era que estaban de pie con Pedro Sánchez y con eh, Albert Rivera estaba con los brazos cruzados uh -huh. y con Pablo Iglesias estaba así, o sea, con, más o menos con las manos así. Uh -huh. Y tal fue, eh, pues, bueno, la repercusión que tuvieron esos comentarios que yo, eh, bueno, pues hice un pequeño artículo explicando que, bueno, vamos a ver, lo primero que os tenéis que fijar es que con los otros dos, con los que tienen los brazos cruzados, él está escuchando y se ve que son los otros los que están hablando. Uh -huh. Y con Pablo Iglesias ya se ve que él es el que está hablando. Con lo cual, lo que te decía, posición pasiva o posición proactiva eh, de gesticular. Claro. ¿no? Pero además os estáis saltando la regla del conjunto. Cuando claro. yo analizo una foto... Es que es una foto nada más. Es un fotograma, es un, un punto en el que yo no sé si antes él lo tenía cruzado, si lo acaba de descruzar ahora... O sea, no sé nada porque no veo la escena. Analizar fotos... Eh, tiene muchos riesgos sí. o incluso vídeos muy cortitos porque justo cuando estás hablando estoy recordando a la mujer de Trump sí, que una, ante una sí. mirada de él, él ella puso una cara de uff, así como de sí. te odio ¿no? Sí. y realmente cuando ves solo esos dos segundos sacas esa conclusión pero cuando ves además de esos dos segundos, a lo mejor el minuto en donde está integrado, sacas una conclusión contraria. Sí, porque pasaba algo con el niño, y, eh, era, creo que era en la toma de posesión, justamente, <risa> y ella estaba detrás, él estaba delante, creo que Correcto, te estás sí, refiriendo a, sí, esa, sí. a ese momento, y realmente es que el niño estaba dando guerra, bueno, claro, pues como todos claro. los niños que se aburren en este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, y entonces ella, lo que estaba era molesta por el niño, entonces tienes toda la razón, que se veía como una especie, no sé, ¿cómo se llama?, un gif de esos, sí, que sí, es así sí. muy de dos <risa> segunditos, pero si veías el vídeo completo, realmente faltaba, faltaban elementos. Por uh -huh. eso te digo, es súper importante analizar siempre vídeos, pero no GIFs, sino vídeos un poquito más largos que tú puedas ver claro. todo lo que pasa ahí, el contexto, la, el conjunto, la escena, qué está pasando. Uh -huh. Muy bien. Eh, Sonia, una buena, una, de las, una buena parte de las personas que nos está viendo en directo se dedica al mundo de la formación, al mundo de impartir cursos, dar charlas o hablar delante de otras personas... Eh, a nivel de oratoria. <ríe> si nos tuviéramos que centrar en algunos consejos para esas personas que tienen que impartir formación, ¿y qué, ¿qué consejos les darías en cuanto al lenguaje no verbal? Es importante moverse. Hay mucha costumbre, eh, bueno ahora ya se está, se está empezando a cambiar la cosa, sí. pero hay mucha costumbre de dar las clases sentado detrás de, de una silla, ¿no? o detrás de una mesa, perdón. Si hecho eh, mis profesores de GB, yo creo que el 100% eran todo, así. Todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, va cambiando ya un poco la cosa, pero esto tiene varios motivos. Eh, y el primero y fundamental es que la gente es inevitable, por muy interesante que sea lo que tú estás diciendo, es inevitable que pierda la atención sobre lo que tú dices si no te mueves. Uh -huh. O sea, somos en ese sentido un poquillo dinosaurios, ¿eh? necesitamos un poquito de movimiento para poder seguir. Sí. Eh, y esto es importante. Y además, porque cuando tú te sientas detrás de, de una mesa, estás marcando una distancia. Esto ya es un problema de estilos, ¿eh? Eh, también te digo. Mi estilo siempre es eh, no marcar ninguna distancia. Claro. Es la forma claro. en la que congenias mejor con la gente, en la que llegas muchísimo mejor hmm. eh, a la gente. Además, me consta que tú también eres, eh, vamos sí. un poco del mismo palo. ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando yo me siento detrás de una mesa, te estoy diciendo tú allí y yo aquí. Entonces, esa distancia, eh, digamos, que pone barreras a la comunicación. La gente se corta más a la hora de preguntarte, a la hora de participar, si tú haces una pregunta, lo que sea, ¿no? claro. eh, Cualquier cosa entre tu cuerpo y mi cuerpo es una barrera a la comunicación. Cualquier uh -huh. cosa. Entonces, una tril, un atril, yo qué sé, cualquier cosa que se pone uh -huh. en un escenario, todo eso son barreras a la comunicación. Yo, cuando hago cursos de oratoria, siempre, eh, claro, desde mi punto de vista de lo no verbal, siempre digo, sin nada sin nada, o sea, salir eh, porque cuando y que yo se vean las manos incluso, ¿no? Porque ¿Sí? sin, sin nada, nada. Es, sin es una carpeta así delante como ha visto algunas personas. Es que con... hay veces, eh, mira, déjame un papel, es que hay sí. veces que yo tengo que llevar, pues yo qué sé, porque estoy leyendo un informe o lo que sea, o te tengo que dar ahí cuatro datos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues necesariamente no tengo dónde apoyarlo y tengo que llevar un papel. Pero no es lo mismo que yo el papel lo lleve aquí, lo voy a poner aquí arriba para que lo vean bien, que yo lo lleve aquí en el lado, uh -huh. y yo te estoy hablando así, que que me lo ponga así, porque así ya es una barrera, ya hay algo entre tu cuerpo y mi cuerpo. Entonces, eh, sí, se puede llevar a veces si es necesario, si se puede, no, que no se lleve nada, uh -huh. pero si es necesario llevar algún papel o coger un papel en un momento dado, de acuerdo pero siempre a un lado, y yo no tengo nada que ocultar, porque lo que yo te estoy diciendo es algo en lo que yo creo, uh -huh. y por eso no necesito ningún tipo de escudo, uh -huh. esa es la idea, una mesa es un escudo, una carpeta puesta aquí es un escudo, cualquier un atril desde el que me pongo, ¿no? de, de, detrás del que me pongo, okay. me acuerdo a eh, Pedro Sánchez quejarse en el hormiguero amargamente, porque hubo un debate en el que les obligaron a estar delante del atril, solo tenían una trila aquí detrás uh -huh. para dejar sus cosas apoyadas, ¿no? Pero ellos estaban obligados a estar delante y el hombre se quejaba amargamente diciendo, ¿cómo tengo yo mis cosas? ¿Dónde pongo yo mis cosas? No sé qué. Bueno, pues chico, apáñate, pero a ti se te presuponen unas habilidades. Eh, de, de comunicación, de poder expresarte, sí. de no necesitar estar agarrado, que muchas veces los verás que están agarrados, totalmente, bueno, pues, mm, cogidos al atril, mm. no hace falta, o sea, mm, si yo creo en lo que estoy diciendo, si estoy confiada en lo que digo, eh, si confío en mí y en mi mensaje, ¿para qué? Necesito ocultarme detrás de algo. Muy bien. Tenemos entonces ahí un primer elemento y, uh -huh. y la mirada. Porque hay mucha gente que dice, si te pones nervioso, mira solo a un punto fijo y olvídate de que hay 100 personas delante de ti. Pues... Uno de los elementos, y esto es una opinión, ¿eh? porque esto no he encontrado ningún estudio que me lo confirme, pero eh, es mi opinión basada en mi experiencia. Uno de los elementos que hace que la gente se ponga tremendamente nerviosa es eh, el el tener tantísima gente mirándoles fijamente, es decir, en una conversación como estamos teniendo tu, yo, tú y yo ahora, uh -huh. no nos tenemos un contacto visual 100%, en algún momento yo desvío la mirada y tú también, uh -huh. porque si tenemos un contacto visual 100% nos podemos resultar intimidatorios o agresivos, ¿no? esto eh, en general, en cualquier conversación, pero cuando yo estoy hablando en público, la gente que me está viendo no siente que estemos en una conversación y por tanto se permite el poder estar con un contacto visual 100%. Con lo cual, mire a donde mire, solo veo ojos claro. mirándome fijamente. Y eso, y te digo, es una opinión. Es uno de los, eh, de los elementos, bajo mi punto de vista, que hace que la gente se ponga más nerviosa, uh -huh. con lo cual, eh, de hecho yo a veces en alguna ocasión que he tenido gente que se ponía tremendamente nerviosa, hemos hecho el, el, eh, un poco el, la experiencia, el experimento uh -huh. de poner a todo el público mirando eh, al revés. En lugar de hacia esa persona, al revés. A la pared del fondo. ¿no? A la pared del fondo. Y sí, esa sí. persona ha hecho un discurso totalmente coherente y totalmente eh, bien hecho, bien estructurado y bien de todo, ¿no? Sin uh -huh. ponerse eh, tan nerviosa. Entonces, es un elemento que pone nervioso el tener tantos ojos. Pero cuando te acostumbras, el contacto visual, como te decía antes, es un regulador. Es un uh -huh. gesto regulador. Cuando yo te miro, es como si te estuviera dando esa charla o esa conferencia a ti. Con lo cual, si yo me dejo gente por mirar, o por lo menos, si es, eso sí es en un sitio pequeño, si es en un sitio muy grande en el que tengo cientos de personas, no puedo mirar de uno en uno, pero sí por áreas. Entonces, si me dejo un área por mirar, o en un sitio pequeño, una persona por mirar, esa persona se va con la sensación de que no ha sido para ella. Claro. O sea, tú dirías, repartid la mirada entre todos, ¿no? Sí. Para que más o menos cada persona tenga una cierta sensación de que la has mirado durante un tiempo. ¿no? Efectivamente. Eh, si estás muy acostumbrado, te puede salir de forma natural, te sale más o menos natural, uh -huh. pero si no estás acostumbrado, pues se puede seguir una estrategia a través de un patrón uh -huh. eh, de contacto visual. Vale. Entonces eso también lo enseño yo, cómo hacer un patrón para que todas las zonas del público, aunque sea uh -huh. un público muy grande, de cientos de personas, tengan la sensación de que esa charla ha sido para ellos. Uh -huh, muy bien. ¿Y, ¿Y qué hacemos con las manos o con los brazos cuando estamos hablando delante de un grupo, <coughs> a lo mejor de 10 personas eh, dándoles clase o quizás en un grupo más amplio de 100 o 200 personas? Pues lo mismo que haces cuando estás en un tuato. Es exactamente igual. Lo que pasa que a la gente se pone nerviosa y de repente le aparecen ahí dos cosas que hace dos segundos sí. no las tenía, ¿sabes? Le acaban de aparecer ahora. No, las bueno, tenías así... A hacer así, ¿no? Bueno, todo el rato. Eso sí, es la... bien, sí, efectivamente hay que tener eso muy en cuenta. Uh -huh. Entonces, las manos de forma natural. Y como te he dicho antes, sí que es cierto que se asocia a una persona que, que, que tiene una buena gesticulación de, de gestos ilustradores con una persona que se hace entender mejor. Eh, pero cada uno dentro de su estilo, tampoco puede estar todo el mundo con el mismo estilo...